¡Hola! Nuevamente estamos aquí para una clase de introducción a PHP. Esta es la tercera clase del segundo módulo. En la clase anterior aprendiste cuáles son los operadores que PHP tiene disponibles para vos, cómo se escribe una estructura condicional y cómo se escriben estructuras repetitivas. En esta clase vamos a aprender algunos conceptos fundamentales del lenguaje, como ser el manejo de arreglos, cómo se utilizan y cómo se definen funciones en PHP y, por último, cómo se incluyen archivos.